hola cómo estás para mí siempre es un gusto saludarte si estás iniciando como youtuber o simplemente quieres editar de forma gratuita un video que has hecho para compartirlo por tus redes sociales con tus familiares y amigos este video es para ti en los programas de windows 10 que están en el botón inicio Puedes encontrar el editor de videos, el cual te recomiendo porque además de ser gratuito, tiene otras características que te mostraré a continuación. Entonces lo que primero tienes que hacer es tocar en el botón inicio y luego seleccionar editor de videos. esta es la pantalla inicial que se te muestra cuando abres el programa para editar tu video tienes que seleccionar el botón azul nuevo proyecto de video te dirige a esta ventana y entonces donde dice poner nombre al video tú le puedes poner el, el nombre que le desees poner al video, en este caso vamos a poner video de ejemplo y le das aceptar, ahora bien se te muestra este botón azul agregar Le das clic y se te dan tres opciones, desde este equipo, de mi colección y de la web. Entonces como normalmente el video que vas a editar está en, está en tu equipo, seleccionas desde este equipo. Entonces ahora vamos a seleccionar un video de ejemplo, vamos a seleccionar este. Cuando lo seleccionas el video aparece en este lugar. Ahora para empezar a editarlo tienes que seleccionar esta opción colocar en el guión gráfico de la historia. Una vez que has seleccionado esta opción en esta parte tú puedes observar el video y su duración. En este caso tiene 33 segundos. Ahora eh, en la parte eh, una primera característica de este programa es que tú puedes recortar el video. Otra característica es que lo puedes dividir, y le puedes agregar texto. Tienes opción de movimiento, efectos 3D, filtros, la velocidad del video. Si tal vez tu video tiene algunas eh, franjas eh, negras, también lo puedes quitarla o mostrarla. Puedes girar el video. Puedes quitar. En relación a lo que, a lo que tienes en el gráfico. Que es esta parte. Aquí tienes eh, más información. Puedes agregar una tarjeta de título. O puedes eliminar todo. Esas son las opciones que se te muestran en el guión gráfico de historia. Entonces. En este ejemplo vamos a recortar. En recortar, si tú puedes observar, esto que está acá, tú lo puedes mover. Entonces tú puedes seleccionar lo que quieres recortar. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ahí, correcto y también esta es la parte de inicio pero también puedes seleccionar o recortar la parte final entonces vamos a ver ahí puedes seguir recortando ahí ok, ahí ya lo tenemos, ya tenemos la seleccionado la parte que no queremos en el video, ahora la duración del clip ya disminuye, recuerda que antes era 33 segundos, ahora se disminuyó, si ya seleccionaste cuál es la parte que quieres del video recortar y la parte que quieres que quede entonces le da en listo, entonces si tú notas ya tiene eh, el rango que tú quisiste o que en este caso se está, se está queriendo. Ahora bien, otra, otra función muy muy importante que te quiero mostrar es estas dos que están acá. Música de fondo en la cual tú puedes agregar música que ya tiene este programa la puedes agregar como música de fondo entonces todos estos que están acá eh, son pistas pudiéramos decir que esta es una biblioteca de pistas que trae el programa estas pistas no tienen derecho de autor entonces puedes seleccionar cualquiera de estas pistas y si, y si es para subir video a youtube youtube no te va a, no te va a mencionar de que de que ha sido infringido derechos de autor. Este es el volumen de la música. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a seleccionar una. Hay varias acá. Aquí está, esta. Acá puedes eh, Ponerle el volumen a la música Yo normalmente te recomiendo Que lo deje en 30 Recuerda que esta música es de fondo Y una vez Y una vez que Ya no tiene Tanto el volumen como la pista de corte entonces le das en si tú tienes tu propia eh, música de fondo o también tus propias canciones puedes seleccionar esta otra opción entonces para ello este es un audio personalizado que puede ser cualquier tipo de canción y acá tú le das agregar el, el archivo de audio entonces pero con esto tienes que tener mucho cuidado porque si son videos que vas a utilizar para subir a YouTube si son canciones que tienen derechos de autor que la mayoría sí tienen derechos de autor entonces aquí sí vas a tener un problema porque en el caso de youtube lo va a detectar y te va a dar las opciones eh, de que puedes quitar la, la música o la canción que ha elegido eh, o que el dueño el autor de esa canción puede monetizarla o ganar dinero con tu video que vas a subir. Entonces, aquí sí tienes que tener muchísimo cuidado para en nuestro caso le vamos a dar cancelar porque no vamos a poner ese, ese video, audio personalizado. Entonces, mira cómo queda, cómo queda la canción, cómo queda el video. Si estás iniciando como youtuber o simplemente quieres editar de forma gratuita un video que haces entonces como que el audio todavía está un poquitito alto entonces de igual manera en música de fondo se puede regular se, lo podemos dejar en, en 15 y vamos a ver cómo queda para compartirlo por tus redes sociales con tus familiares y amigos este video es para... entonces ahí ya queda, queda bajito entonces esto es de ir configurando el volumen ajustando el volumen a ti, en los programas de Windows 10 que está en el botón inicio, ahora una vez que ya lo has recortado, lo has dividido, si, si el video amerita si dividir eh, y ya lo has editado, entonces le tienes que dar finalizar video, sin embargo yo quiero mostrarte estas otras opciones que están en esta en estos tres puntitos aquí tú puedes eh, hacer lo siguiente puedes duplicar el proyecto puedes crear una copia de seguridad puedes agregarle tema y acá tienes la relación de aspecto en el caso de youtube la relación de aspecto requerida es 16.9 puedes también eh, convertirlo a vertical, a, a vertical en este caso está horizontal entonces ahí eso es lo que yo te quería mostrar, yo te recomiendo que todos los videos lo hagas con esta relación de aspecto 16-9, también puedes enviar comentarios y configuración, acá en configuración no te va a salir eh, algo más, básicamente es la configuración te sirve para eh, configurar el programa, pero no para eh, configurar el video entonces tiene opciones como por ejemplo, orígenes, tiene Microsoft OneDrive, visualización y edición, entonces si tú notas en relación al programa, apariencia, álbumes, vista previa, video, video, notificaciones, en fin, no tiene una configuración para, prácticamente para los videos que vas a hacer, porque... Toda esa configuración tú la haces acá. Entonces una vez que ya tienes el video le das en finalizar. Acá se te muestra finalizar tu video. Entonces ahí se te muestra qué calidad del video quieres. La recomendada es esta, la 1080, pero existe intermedia de 720 píxeles y baja de 540 píxeles yo te recomiendo que si vas a subir videos a youtube que lo hagas en esta, en esta calidad de 1080 píxeles eso es lo que yo te recomiendo para que tu video eh, pueda verse con una calidad muy buena pero si no quieres subir videos entonces yo te recomendaría que utilice o si no vas a, o si no vas a hacer videos para youtube sino para, para otra cosa entonces puedes hacerlo en baja o en intermedia. Pero yo te recomendaría que todos los videos los hagas en alta. Entonces, una vez que ya tienes la calidad de tu video, aquí se te muestran más opciones. Que es la de usar codificación acelerada por hardware. Esto yo sí te lo recomiendo para que la tengas ahí activada para que acelere la exportación o la creación de tu video editado. Entonces... Eh, entonces, eso es para, para que tu video se, eh, se finalice más rápido. Entonces, le das en exportar. Entonces, ahí puedes guardar el video. Le das exportar. Aquí, si quieres, le puede cambiar el nombre, pero como voy a hacerlo desde un inicio, entonces. Pero esto es por si tú quieres cambiarlo, lo puedes cambiar. En mi caso, yo lo voy a dar exportar. Y ahí se te muestra esa ventanita que dice exportando Listo Y ahí sí, se si muestra estás como YouTube el video el que quieres editar de forma gratuita un video, un video que has hecho para compartirlo por tus redes sociales con tus familiares y amigos este video Entonces, es para eh, ti Ahí ya y lo tienes. Este dibujado, 10, ya lo puedes en subir. Puedes si tú notas, tiene la música de fondo. De videos, tiene la música de fondo. Entonces, ahí pues. Ya tienes tu video. Si te gustó este video. Regálame un like. Compártelo en tus redes sociales. Y suscríbete a mi canal. Eh, quiero dar... Un saludo a toda mi gente linda de Nicaragua, de México, de Colombia y eh, hasta pronto.